Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy veremos la segunda parte de todo lo que tiene que ver con trigonometría. ¿Qué veremos? Pues nos concentraremos en temas de trigonometría para ampliar y el día de hoy trabajaremos la parte de ejercicios de identidades trigonométricas parte 1. Veamos entonces los temas. Comencemos. Temas a tratar. ¿Qué vamos a ver? Veremos en esta nueva sección de todo lo que tiene que ver con trigonometría, en ejercicios prácticos de identidades trigonométricas, parte 1, y también lo veremos con la parte 2. Quiere decir que vamos a trabajar dos partes en lo que veremos las identidades trigonométricas. Luego pasaremos a ver lo que son las transformaciones trigonométricas y cerraremos con lo que son ecuaciones trigonométricas de 2 por 2 ya que también existen sistemas de ecuaciones en los cuales se puede aplicar la trigonometría. No siendo más, comencemos con el tema número 1. Empecemos resolviendo este primer ejercicio de identidades. 1 más coseno a la 4 de x menos seno a la 4 de x es igual a 2 coseno cuadrado de x. Bien, como podemos ver podemos analizar lo siguiente, que para resolver este tipo de ejercicios es muy recomendable llevar a una misma función ayuda mucho. ¿Qué quiere decir? Que se puede trabajar en funciones de senos o cosenos y es mucho más sencillo, o sea, podemos llevar todo a funciones de senos o podemos llevar todo a funciones de cosenos. En este caso vamos a trabajar con el coseno, entonces vamos a convertir todo a cosenos. Vamos a mirar entonces cómo lo podemos hacer. Ahora, si empezamos a reorganizar un poquito esto, este menos seno 4 de x lo puedo pasar a este lado y el más coseno 4, coseno 4 de x lo voy a pasar al otro lado para ir agrupando términos. Entonces nos quedaría la siguiente forma. Este coseno que es positivo, al pasarlo al otro lado cambia de signo y nos queda esta función que es 1 menos seno a la 4 de x y aquí nos queda 2 coseno cuadrado de x menos coseno a la 4 de x. ¿Qué podemos ver? Algo importante aquí es que se utiliza la factorización. Entonces podemos ver que en este caso podemos ver una diferencia de cuadrados y al otro lado tenemos un factor común. Entonces debemos aplicar esos casos de factorización para poder resolver el problema. Empecemos con la diferencia de cuadrados. 1 menos 0 a la 4 de x, no olviden que es una diferencia de cuadrados, se nos convierte en lo siguiente. Le sacamos la raíz, a cada uno de los términos quedaría haría 1 más seno cuadrado de x y 1 menos seno cuadrado de x. Ya que seno cuadrado de x por seno cuadrado nos da seno a la 4 de x. Y viendo esto, pues vamos a dejar por ahora el otro sin modificar. Si recordamos, tenemos una identidad que es la identidad fundamental que dice que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Podríamos despejar... Lo siguiente, y podríamos despejar el coseno, y nos quedaría 1 menos seno cuadrado de x. Entonces, este 1 menos seno cuadrado de x se nos convierte a coseno cuadrado de x. Vamos a reemplazar esta función por coseno cuadrado de x. Entonces tendríamos 1 más seno cuadrado de x, que multiplica a coseno cuadrado de x. Ahora apliquemos el factor común que tenemos acá vemos que la función que se repite es el coseno y tomamos la variable de menor exponente, en este caso sería coseno al cuadrado, entonces quedaría coseno al cuadrado de x y el factor, entonces para que me dé 2 coseno al cuadrado de x sería por 2, como esto es positivo, más por menos daría menos y ya tendríamos esta forma como se encuentra acá. Teniendo esto, ya podemos ver algo muy importante, miren que coseno cuadrado está a este lado y igual acá. Como está multiplicando, podríamos proceder a cancelar ambos términos y quedaría solamente 1 más seno cuadrado de x igual a 2 menos coseno cuadrado de x. Vamos a continuar resolviendo este ejercicio. Genios, no olviden tomar nota de cada uno de los pasos para que no se pierdan en el desarrollo de estos problemas de identidades. Bien, continuando, tenemos lo siguiente: 1 más seno cuadrado de x igual a 2 menos coseno cuadrado de x. ¿Cómo podemos resolver esto? Vamos a partir de nuevo a la identidad fundamental y vamos a despejar el seno cuadrado de x. Sabemos que el seno cuadrado de x, ¿qué es? 1 menos coseno cuadrado de x. Este término lo vamos a reemplazar acá. Vamos a ponerlo así: 1 más, vamos a darle en paréntesis para que no nos confundamos. 1 menos coseno cuadrado de x. ¿Por qué es importante el paréntesis? Porque si aquí le antecede el signo menos, me modificaría esta multiplicación. 1 más, entonces más por más daría positivo, nos quedaría 2. Y más por menos daría menos, nos quedaría 2 menos coseno cuadrado de x. 1 más 1 es positivo y este no tiene término, nos quedaría de la siguiente forma. Quiere decir que la identidad se cumple. La igualdad de 2 menos coseno cuadrado de x se repite de igual forma al otro lado. Veamos un siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Coseno de x es 1 sobre menos seno de x menos coseno de 1 más seno de x. Y esto es igual a 2 tangente de x. ¿Qué vamos a hacer? Primeramente vamos a cruzar estos términos. Hacer una pequeña carita feliz. Este multiplicaría por este, este por este y por último lo de, los denominadores se multiplicarían entre ellos mismos. Nos quedaría la siguiente forma. Coseno de x multiplicaría a 1 más seno de x menos coseno de x paréntesis, importante, apoyarnos el paréntesis para no cometer errores, 1 menos seno de x y aquí multiplicaríamos 1 menos seno de x que multiplica a 1 más seno de x. Y esto... Nos dice que la tangente, no olviden que la tangente es seno sobre coseno. Es una identidad que es importante y la podemos reemplazar de una vez. Es bueno convertir siempre a funciones conocidas como senos y cosenos. Es la forma más simple que permite ayudar a resolver una identidad. Ahora, teniendo esto, veamos que esto nos queda una diferencia de cuadrados. 1 menos seno de x, 1 más seno de x. Esto es suma por diferencia. Si tienen alguna duda con los casos de factorización, los invito a que vayan al enlace que está aquí arriba y miren la parte de lo que tiene que ver con diferencia de cuadrados para que no tengan problema con la parte de factorización. Ahora, teniendo esto, tenemos que es 1 menos seno cuadrado. Multiplicamos cada término. Coseno de x por 1 nos da coseno de x. Coseno de x por seno de x nos da coseno de x por seno de x, menos por más da menos, coseno de x por 1 nos da menos coseno de x, menos por menos nos da más, y coseno por seno de x nos daría más coseno de x por seno de x. Vamos teniendo en cuenta todo esto. Ahora, ¿qué podemos ver? Hay términos que se nos cancelan, miren que tenemos coseno de x... Y tenemos menos coseno de x, están los mismos pero con, con signo contrario, los podemos cancelar. Y tengo un coseno de seno de x por acá y acá tengo otro coseno seno de x por acá. Como son iguales los puedo sumar, es como decir, tengo una manzana y otra manzana, nos quedarían dos manzanas en este caso serían 2 coseno de x por seno de x y 1 menos seno cuadrado de x. Ahora, ¿qué tenemos acá? podemos volver a partir de la identidad fundamental. Esta identidad aparece mucho y es muy útil en el desarrollo de todos los problemas. Entonces, ténganla muy presente. Vamos a despejar acá, para que nos quede 1 menos seno cuadrado de x. Quiere decir que este seno cuadrado lo va a pasar para el otro lado. Nos quedaría 1 menos seno cuadrado de x. ¿Y esto en qué se convierte? En coseno cuadrado de x. Bien, antes de continuar, quiero que por favor... Si este video te está sirviendo, quiero que por favor lo compartas y lo difundas en tus redes sociales para que otras personas se beneficien en todo lo que tiene que ver con este tema. Teniendo esto en cuenta, ahora vamos a reemplazar 1 menos seno cuadrado de x. Nos quedaría acá coseno cuadrado de x. 2 coseno de x por seno de x nos queda sobre coseno cuadrado de x. Como tenemos coseno arriba y coseno abajo, podemos simplificar. El coseno se me cancela con un cuadrado. ¿Y qué nos está quedando? 2 seno de x sobre coseno de x. Este 2 en realidad está multiplicando el seno. Que esté al lado no quiere decir que multiplica siempre al numerador. O sea que esto también es 2 por seno de x sobre coseno de x. De esta manera hemos encontrado que la identidad también se cumple. Vamos a pasar a un último y tercer ejercicio. Importante. En la siguiente parte de ejercicios de identidades, vamos a trabajar identidades un poco más robustas, o sea que va a estar muy chévere este video, para que por favor la próxima semana, genios, no se lo pierdan. Continuemos con el siguiente ejercicio. Seno de x menos coseno de x al cuadrado, más seno de x más coseno de x al cuadrado, igual a 2. Como podemos ver, esto son casos de factorización. Eso se convierte en un trinomio cuadrado perfecto. Tanto este como este es un binomio porque son dos términos y está elevado al cuadrado, lo mismo este. Vamos a aplicar entonces el caso de factorización y nos quedaría la siguiente forma. Seno cuadrado de x menos dos veces seno de x por coseno de x más coseno cuadrado de x. Uno, dos, tres términos. Lo mismo pasa con este. A diferencia de acá podemos ver que el de la mitad de, de estos tres es negativo, mientras que los otros son de signo positivo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agrupar los términos semejantes. Esos términos que no cambian y que se pueden sumar o restar. Entonces podemos ver por acá que tenemos seno de cuadrado de x y aquí también tenemos seno cuadrado de x, tenemos coseno cuadrado de x y tenemos coseno cuadrado de x, pero miren acá, tenemos menos 2, seno x coseno de x más 2 seno de x coseno de x. ¿Qué quiere decir? Que se pueden cancelar. Y nos está quedando lo siguiente entonces. Un seno más otro seno nos daría 2 seno cuadrado de x. Un coseno más otro coseno nos daría 2 coseno cuadrado de x. ¿Y qué podemos sacar de acá? Que ambos tienen un número común, o sea que tenemos un factor común. Entonces nos sería 2 que multiplica a seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. 2 por seno cuadrado nos da 2 seno cuadrado. 2 por coseno nos da 2 coseno cuadrado de x. Y bien, vuelve y nos aparece la identidad fundamental. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. O sea que todo esto se nos convierte en el valor de 1. Vamos a reemplazarlo. Nos quedaría 2 por 1. Y pues 2 por 1 es 2. O sea que 2 va a ser igual a 2. Quiere decir que ya hemos encontrado la respuesta del ejercicio. Y la identidad se nos cumple. Con esto daríamos por concluido la primera parte de identidades. En la siguiente parte trabajaremos más identidades, un poco más robustas. Y seguimos con los temas que tenemos propuesto para esta sección de videos de trigonometría. No se lo pierdan la próxima semana. Si te gustó mi video...